Saludos, mi nombre es Julio El día de hoy les vengo a hablar sobre todas las teorías que se están comentando en las redes Sobre por qué Rey sale al final del tráiler de El Ascenso de Skywalker en forma de Sith Primera teoría se está hablando que Dark Rey o la, como le dicen o la Sith que es Rey es un clon conocemos todo el universo de Star Wars y sabemos que se ha hablado mucho de, de clones de hecho hay todo un episodio que se llama La Guerra de los Clones ah, incluso hay metraje animado que se vio mucho en Cartoon Network y en otras cadenas sobre la guerra de los clones eh, se dice entonces que eh, es un clon de rey eh, hay mucha gente que dice también que palpatine creó a rey y como clon y de hecho esa rey sith es palpatine eh, poseyendo a ese cuerpo segunda teoría se dice también o se comenta que todos los Sith troopers, que son unos Stone troopers rojos con negro que salieron en, en, en estas entregas pasadas, se dice que esos son todos clones de Rey. Entonces esta que aparece en el tráiler vendría siendo uno de esos clones sin el traje de Stone trooper, ya como Sith. Tercera teoría. Se dice que también o se comenta en las redes que Rey está en una misión secreta. Simplemente con sus poderes Jedi. Eh, se disfrazó de Sith. Para poder infiltrarse en la línea enemiga. Y poder llegar hasta Kylo Ren. Eh, incluso la gente comenta que ella rescató manuscritos Jedi. En medio de la quema de Acto, eh, Fue donde ella tuvo la... Ese entrenamiento con Luke Skywalker y parecido a, a lo que hizo Luke Skywalker y Han Solo en La Nueva Esperanza Que se forzaron de Stormtrooper y se infiltraron y pudieron entrar Rey utilizará trucos mentales nivel Jedi, nivel alto Ella es una persona que tiene una cantidad de midi Gloria impresionante y bueno, podrá hacer todo esto de, de engañar a los demás con su con su transformación en sí cuarta teoría se dice que simplemente visiones y ecos del lado oscuro así como todos los personajes importantes han tenido visiones eh, digamos luke tuvo visiones el mismo anakin tuvo visiones rey también las puede tener y parte de esa visión de ese pensamiento, de esa cosa que está en su mente que cuando está en medio de un entrenamiento, esa tentación del lado oscuro es simplemente una visión que tiene y la están mostrando y obviamente ponen esa parte para que uno quede con la intriga y tenga ganas de ir a ver la película. Quinta teoría, se está diciendo o se está hablando en las redes también que Rey puede ser la verdadera elegida o la nueva elegida que el elegido no era Anakin como se pensó en esa época y que era y que y que es en realidad Rey la verdadera elegida esa que se dice que va a traer equilibrio a la fuerza mucha gente dice también que Palpatine en medio de de todo esta de toda esta película va a torturarla y llevarla al lado oscuro y en el tercer acto ella y Kylo Ren tendrán un enfrentamiento final para decidir el destino de la galaxia. Cosa que no sé, no, no me parece, no creo, pero vamos a ver. Sexta teoría, esta complementa lo que acabo de decir y dice que sí, que Rey se pasó al lado oscuro y y ya, ya no hay más nada que hacer y simplemente va a haber un, una transformación de Kylo Ren al lado luminoso Y va a, a, va a acabar matando a Rey eh, Eso es lo que dice la, esa teoría que la gente está hablando en las redes A mí me impresionó muchísimo de verdad ver a Rey como Sid en el, en el tráiler De hecho aquí pongo una etiqueta para que vean mi reacción a ese tráiler si no lo han visto y si la vieron se dieron cuenta que yo quedé con la boca abierta, o sea fue lo que más me impresionó y, y estuve buscando y buscando y buscando por todos lados y eso es lo que está comentando la gente, todo lo que acabo de describir de anteriormente. Tenemos que esperar, yo tengo bastantes expectativas con respecto a esta película, JJ Abrams eh, creo que puede lograr una, una redención con respecto a la película anterior, que a mucha gente no le gustó, a mí me gustó, pero sí tiene detalles, tiene varios detalles, y creo que él, JJ, va a saldar todas estas cuentas que quedaron pendientes de, de la película anterior. Básicamente estoy esperando que sea 20 de diciembre para ya salir corriendo al cine y, y ver de primero la película, porque estoy sumamente emocionado. De verdad, este tráiler me dejó picado, como decimos aquí. Me dejó con ganas de ver la película. En cuanto aparezca cualquier otra teoría, cualquier comentario que yo vea, yo seguiré haciendo videos de este tipo porque estaría de verdad eh, conversar sobre este asunto. En este caso no me queda más nada sino despedirme. Suscríbanse por favor, miren aquí y nos vemos. Bye, besos, saludos.